Bienvenidos una vez más a la fe con conquista, otra semana más, otro jueves más que el Señor nos trae una hermosa palabra, que es la alabanza, que es la adoración. Y antes de profundizar esta palabra, me gustaría ir al Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 23 al 24, que nos dice, Mas la hora viene, y ahora es, cuando, repite conmigo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Continúo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eh, ¿Por qué te dice repetir, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Porque esto implica necesariamente amarlo, amarlo con todo el corazón, el alma, mente y fuerza. Por eso es, este versículo dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es lo mismo que decía en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Moisés al pueblo de Israel, que deben adorar a, a nuestro Dios con todas sus fuerzas, con toda, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y recuerda que hay alabanzas que adoran al Señor, hay adoraciones que alaban al Señor. Y recuerda que debes disponer tu corazón en esa alabanza y en esa oración para entrar en esa intimidad. En la palabra corazón en la Biblia está más de 700 veces, mis hermanos. Una vez más, venimos de tradiciones, venimos de costumbres, venimos que, que al comienzo deben haber dos alabanzas y dos adoraciones. Y venimos de esas costumbres que necesitamos romperlos Por eso el Señor nos dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Señor quiere que nos quitemos brindas, aprendamos, digamos más, en esa, en esa intimidad de esa alabanza y de esa oración. ¿Qué es alabanza? Tú me estarás preguntando. Alabanza es proclamar, decir lo que el Señor ha hecho, está haciendo y lo que va a ser en tu vida. Y es por eso que también con la alabanza... Eh, Proclamamos de lo que el Señor de donde nos sacó. Que por su gracia somos parte de ese reino Somos adoptados en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que esa alabanza también te está procesando para esa adoración. Está procesando tu corazón para, para que lleves a esa adoración. Y que la adoración, tú me estás preguntando, esa adoración es llegar a lo más profundo del Padre. Recibiendo el amor del Padre por la comunión de Jesucristo a través de su, ah, de su, ah, de su Santo Espíritu. Y es por eso que en la adoración no es únicamente por cantar, es que debemos de vivir lo que estamos cantando, lo que, también lo que estamos ministrando debemos de sentirlo en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que el Señor nos dice que en esa intimidad debemos edificar un trono, en ese trono que sentamos su presencia, que ese cara a cara, ese tú a tú, que tú sientas la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de, de Jesús. Me, me emociono cuando hablo de, del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, y te voy a dar Diferentes ejemplos de versículos y de canciones que tú de pronto me vas a decir, pero eso es una alabanza. No, pero estás adorando al Señor. Me vas a decir, ¿esa ¿es una oración? No, lo no estás alabando. Te voy a dar unos eh, ejemplos de versículos. El profeta Isaías, en el capítulo 25, versículo 1 de la Nueva Versión Internacional, mira lo que nos dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Miren lo que nos dice el profeta Isaías, lo que el Señor estaba haciendo, lo que, está, eh, lo que estaba haciendo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y miren lo que dice el salmista en el capítulo 150, versículo 6. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Y a, aleluya, alabado sea el Señor. Recuerda que las adoraciones, hay ad, alabanzas que adoran y, a, y, a, y adoraciones que alaban al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que alabanza es uh, uh, como proclamar decir, todo lo que ha hecho el Señor, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y agradeciendo todo lo que el Señor de donde nos ha sacado. La oración es prácticamente haciéndose tronos de intimidad, eh, proclamando cuál hermoso es Él, cuál maravilloso. Y es por eso que también te voy a dar otro versículo del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 12, que nos dice, Entonces vosotros me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Mira qué hermosa palabra. Está el Señor. Y te voy a dar dos ejemplos de dos canciones. La primera es, tú me, me vas a decir, pero esto es una adoración. No, estás alabando, al, estás alabando al Padre. Mira lo que dice. Esta, esta canción es de uh, Yeshua, Quiero Conocer a Jesús. Uh, y, y, la, y el grupo se llama Llévame de Vuelta. Yeshua. Uh, Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es, es un regalo, de gracias se recibe. Mira lo que nos está diciendo este, este grupo. Esta, esta alabanza eh, que supuestamente tú crees que es una adoración. Pero aquí estamos agradeciendo al Señor de dónde nos sacó y lo que está haciendo y lo que va a hacer en nuestras vidas. Y ahora te voy a dar una, un ejemplo de adoración. Este ejemplo es Te doy gloria en espíritu y en verdad. Y dice. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Si ¿Sí ves cómo estamos adorando al Señor, estamos exaltando, es por eso que el Señor quiere una vez más, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él quiere que tú sepas eso, ¿para qué? Para que no estés cerrando, de pronto estás haciendo cosas que no debes hacer, sino para que lo lleves en esa intimidad, edificando ese trono teniendo ese tú a tú con Él, esa cara a cara con el Padre Celestial, y siempre con esa alabanza, agradeciendo, eh, proclamando, y diciendo todo lo que Él hizo, lo que está haciendo, y lo que va a hacer contigo, en el nombre poderoso de Cristo. Recuerda visitarnos, haz un clic en la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y siempre, daré la gloria y la honra al Señor. Bendiciones, y nos veremos en otra próxima emisión, aquí, en La Fe que Conquista.